Bueno, vamos con la segunda parte de esta serie de 5 vídeos para aprender a ponerle un precio a un servicio veterinario. Vamos con ello. A ver, como hablamos en el vídeo anterior eh, de todos los componentes que conforman el precio, ¿vale? recuerden que hablamos de los costes fijos, la amortización, el margen comercial, los costes variables y los impuestos. Y hablamos de estos 5 componentes que es el coste de adquisición de cliente, clasificar los clientes, el estudio de precios del entorno, los tipos de precios que deseamos y las necesidades de unidades de venta. Pero hoy vamos a aprender a todo lo relacionado con el minuto veterinario, es decir, cómo repercutir los costes fijos en la unidad de tiempo minuto. Es decir, el minuto veterinario es una abstracción, es decir, es un, un cálculo que hemos eh, hecho para hacerlo de manera cómoda práctica sencilla y repercutir todos los, los gastos que son gastos fijos de estructuras de, de nuestras clínicas de nuestros centros veterinarios de nuestras peluquerías de nuestras tiendas de todos los gastos fijos eh, se lo repercutimos a una unidad de tiempo que en este caso es el minuto aquí es un gasto es un cálculo muy sencillo que nos ahorra mucho tiempo vale no estamos hablando de un, de un gasto muy preciso, ¿vale? Es un gasto muy preciso, pero no es exacto, ¿vale? Hay quien aplica hasta un factor de corrección para calcular el minuto veterinario. Nosotros lo presentaremos de una forma más sencilla, es decir, recordemos que los gastos fijos, ahí se encuentra la luz, el agua, el teléfono, el alquiler, es decir, todos los gastos que tenemos fijos, abramos o no abramos el centro, vendamos o no vendamos, tenemos esos gastos, ...así como los gastos de personal también... ...es decir, en los gastos de personal... ...ahí entran lo que son los salarios, nóminas... ...los incentivos, las pagas extra... ...y también tenemos que incluirle la, la formación del, del personal... ...esto lo repercutimos con la unidad de tiempo... ...que en este caso es el, el, el minuto... ...recuerden que eh, en un centro veterinario... El, ...la figura del veterinario en sí... ...es quien representa la facturación... ...porque la consulta la hace el veterinario... La cirugía la hace el veterinario, aunque depende de todo el equipo. Un veterinario sin una ATV no funciona. ¿vale? Imposible que una clínica funcione o no funcionaría correctamente si no tiene un buen equipo de ATV, una buena recepcionista, un buen equipo de, de limpieza, de mantenimiento. Es decir, es todo un trabajo en equipo, pero la, la figura del veterinario en este caso es la que repercute en la, en la facturación. Si estuviéramos hablando de una peluquería, sería entonces la figura del peluquero. Si estuviéramos hablando de una tienda es, eh, exclusivamente, entonces sería la, el minuto eh, de, de la TV o, la, o la, la persona que vende en dicha tienda. Es un método muy fácil de calcular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo típico de una clínica promedio, una clínica eh, media-pequeña. ¿vale? Entonces, aquí los gastos de estructura en un centro suelen ser, por ejemplo, aquí tenemos el alquiler del local que tenemos un alquiler de 600 euros, promedio aproximadamente al mes, por tanto, eh, al final de año serán unos 7.200 euros. Esto tenemos que traspolarlo a nuestro país, a nuestra situación, si es en dólares, si es en peso la moneda que sea, ¿vale? Pero más o menos esos son los precios estándar en, en zonas eh, rurales o zonas de ciudad. Hay sitios que es muy caro el alquiler, entonces se dispara el alquiler de local. Los, los, aquellas clínicas que tengan rayos X también llevan un mantenimiento, la dosimetría, el equipo hay que mantenerlo una vez al año y hay, hay una gestión de esos residuos que se generan también durante la radiología y el reciclaje que estás obligado a pagar, eso aproximadamente es un gasto de unos 450 euros al año. La luz, el aire acondicionado, la calefacción, el agua, aquellos centros que tienen peluquería que gastan mucho en agua, aproximadamente son unos 3.000 euros al año. El teléfono, ahí encontramos el fijo, el móvil, el ADSL, que son unos 100, 150 euros al mes y unos 1.800 euros al año. El plan de marketing, que son un grupo de gastos que se hacen, que hay que repercutirlos aquí. Eh, que es la web que, que, que debe tener cada centro, la publicidad que se, que se suministra escrita, la radial, los logos, las cartas, los uniformes que se, le, que se le compran a los veterinarios y toda la imagen corporativa que se gasta en materiales de oficina, cartillas de vacunación, chipas, zapores, todo eso representan gastos fijos de, durante todo el año. Y eh, inclu incluimos también la limpieza, la desinfección, la esterilización, aquellos centros que tengan autoclave, que tienen que esterilizar, que gastan en determinados equipos. Ahí hay un gasto también eh, sistemático y previsible. Por último, tenemos la gestoría fiscal y financiera. Hay gastos eh, que la gestoría tenemos mensuales, que son inevitables, que también se ponen gastos fijos. Y existen otros gastos que no son de estructura, que son gastos financieros que no se repercuten aquí, pero debemos conocer que existen otros gastos que no se incluyen aquí. Eh, por último, encontramos un subtotal aquí que se puede ver en la tablita de 18.000, casi 19.000 euros y eh, entramos en lo que es el gasto de personal, que en este un centro medio tiene aproximadamente unos 60 65.000 euros de gastos con dos tres trabajadores. En total esto suma 81.170 euros al año. Ahora, ¿qué nos da esta cifra? Pues nos da un dato muy importante que es el coste de apertura diaria. Esta cifra casi nadie la conoce, pero es interesante saberla porque ¿qué nos cuesta abrir la puerta de nuestro centro? ¿Facturemos o no facturemos? Eh, por ejemplo, en este caso, eh, tenemos en, es, en lo que es España y el resto de Europa, tenemos aproximadamente unos 253 días laborables. Si trabajas los sábados también hasta mediodía, tenemos 270 días laborables aproximadamente en el año. Y los domingos no se suele trabajar. Pero si tiene servicio de urgencia, eso hay que sumarlo entonces a los días laborables que tiene el año. Si tiene servicio 24 horas presencial también. Entonces, esto nos da un aproximado de unos 320 euros al día, es decir, dividimos los gastos de estructura entre los días laborables y te da un aproximadamente qué te cuesta el centro en día laborable, es decir, un lunes por la mañana me cuesta 300 euros abrir la puerta entren o no entren personas. Por tanto, esto nos da un punto de inflexión de saber lo que debemos facturar como mínimo diariamente para no perder dinero y no tener. Esto es un dato interesante tenerlo en las peluquerías, en las tiendas de mascotas, en los diferentes sitios para saber aproximadamente cuándo ¿Cuánto debemos facturar y qué tenemos que hacer para empezar a facturar más? Que eso es un tip que tenemos que verlo en próximo vídeos. Ahora, gastos de personal. Este es un ejemplo típico. Es decir, tenemos un centro con una veterinaria o un veterinario, ¿vale? Con un ATV o enfermero, ¿vale? Y una recepcionista. En este caso, en este caso específico, en este caso específico, tenemos un salario aproximadamente de unos 1.200 euros al mes, salario fijo, me refiero a salario fijo, en nómina, que establece la ley, que es el salario mínimo. Vale, tenemos incentivos variables que te permiten a este veterinario ganar 1.000 euros más, aproximadamente unos 2.200 euros al mes. Y tenemos una inversión en formación que tenemos que tener cada año, para, eh, debemos tener cada año para, los, para el personal si sí, tenemos una estrategia competitiva a, acertada. La seguridad social, que aproximadamente viene siendo el 30% de la nómina. ¿Vale? Hay un gasto que, que en Europa se exige que está todo relacionado con la higiene y protección laboral que es una inversión que se hace todo el año que son eh, a manera de, de todas las medidas. Ahora mismo con lo que sucede con el COVID-19 también hay un gasto que se incrementa en lo que es protección laboral en guantes, en, en geles, en protección con rayos UV, etc. con las medidas que se tomen en cada centro. Y estamos obligados a hacer una doble paga anual, estamos obligados a hacer una doble paga anual a cada empleado que tengamos. Al total al año, y suma aproximadamente unos 87.000 euros de salario. Podemos prescindir de la, de la recepcionista, un centro pequeño, no necesariamente, una, no hace falta una recepcionista, un, una TV puede suplir ese, ese, ese déficit y eh, bajaríamos aproximadamente los gastos a 62.180 mil euros por año, es decir gastos salarios en veterinarios o al sea, salario bruto unos 36.500 y en personal en total eh, unos 62.000. Si continuamos con el cálculo del coste de minuto veterinario aquí se aprecia perfectamente cómo calcularlo, muy sencillo, es decir tenemos el gasto de estructura que lo vimos anteriormente que eran 81.170 mil euros. Tenemos los días laborables del año, que en nuestro caso son 270 días aproximadamente, ¿vale? La ley establece que un veterinario solo puede trabajar 8 horas, es decir, 40 horas a la semana. Por tanto, esto da un, una, una simple matemática que te da unas 2160 horas al año de trabajo por veterinario, ¿vale? Nos centramos en veterinario, como lo expliqué, porque es el que genera la facturación. Entonces... Aquí entra un factor clave que es la productividad. La productividad es esencial porque si el veterinario no es productivo, entonces esto se genera un problema muy serio en los, en los costes del minuto veterinario. Aquí, por ejemplo, la media de, del mundo suele estar entre el 50 y el 60% de eficiencia en el minuto veterinario, en, de, en la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el 100% del tiempo no estamos haciendo consultas. Es decir, hay veterinarios que están algunos están, a, están afeitando un perrito, otros están vacunando, pero consultando no estamos el 100%. Un veterinario si de media si de media hace una consulta cada 15-20 minutos, al menos en una hora debe hacer un, un total de tres consultas. De 3 a cuatro consultas. Por tanto, en 8 horas tiene que hacer más de 20-25 consultas. Esto es difícil de lograr en un, en un centro veterinario, debido a que la agenda no se organiza bien, debido a otras variables que, que no, que no entran en a alusión, pero no entran en acotación, pero es real que es difícil de, de, de hacer. Si lo logras, perfecto, magnífico. Si logras eso, eres un crack. vale Pero no es fácil. Entonces, un centro muy eficiente, muy eficiente, suele tener un 75% de productividad. Esto hace que si dividimos. Los gastos de estructura, que son 81.000 euros, entre los minutos productivos, es decir, estas 2.160 horas con un 75% de productividad, me da un total de 1.620 horas efectivas haciendo consulta y generando ingresos. ¿Vale? Por, por lo tanto, eh, esto se traduce en 97.200 minutos. Si dividimos los gastos de estructuras entre los minutos, tenemos un promedio de 0.83%. Euro el minuto en un centro muy eficiente. Si el centro, la, la media de los centros de, de la Unión Europea están entre 50% y 60%, si ya bajamos con 50, el minuto veterinario lo sube a 1,25 euros. Y si ya la productividad es muy baja, es decir, si más del 50% el veterinario no está haciendo consulta, entonces el minuto veterinario se dispara a 2,70 euros, lo cual es inviable para, para un centro y desgraciadamente no, no sucede. Nosotros recientemente hicimos un experimento, medimos el, el tiempo efectivo que estaba el veterinario trabajando con las cámaras que tenemos y, y asusta ver que tenemos más del 50 al 40% que no se está haciendo consulta porque estamos haciendo otras labores. Existen centros que no tienen una proporción adecuada de veterinario ATV y, y, y utilizan al veterinario para hacer labores de enfermería y eso es un error garrafal que cometemos en muchos centros. Por tanto, es preferible que el veterinario esté generando facturación y atienda tres consultas y los enfermeros y los ATV hagan toda la labor de vacunación, de rasurado, de atención, que no la tiene por qué hacer un veterinario. Desgraciadamente, hay países como el nuestro aquí en España, en el caso específico español, eh, la ley no permite a la ATV hacer un grupo de cosas, pero hay que empezar a formar y hay que empezar a, a enseñar a los ATV a hacer todas las cosas que se necesitan porque los ATV son imprescindibles en una clínica veterinaria eficiente. Vamos a este ejemplo típico. Este ejemplo típico que les muestro a continuación que les muestro a continuación, es dos veterinarios, A y B. Tenemos un veterinario que hace 100 consultas al mes de 30 minutos con un ticket medio de 80 euros el ticket. Este veterinario factura 8000 euros mensuales, está muy bien recuerden eh, que se lo, lo han dicho muchos gestores y muchas personas que se dedican al tema de la gestión que un veterinario debe facturar aproximadamente cinco veces su nómina para que sea rentable el centro si no no es rentable por todos los gastos que hay de estructura y demás entonces si un veterinario gana mil dos mil euros tiene que facturar al menos diez mil este no es un mal veterinario si factura ocho mil euros al mes vale con un ticket medio de 80 euros pero sin embargo su productividad es muy baja aquí tenemos una productividad pésima es decir eh, al menos este veterinario debe hacer 336 consultas al mes y está haciendo 100 consultas, ¿vale? Con un 30% de eficiencia. Sin embargo, tenemos la veterinaria número B, es decir, la B, que hace, las, hace el doble de las consultas, 200 consultas, con mucho menos tiempo, es decir, 20 minutos, con el mismo ticket medio, 80 euros eh, el ticket, y eh, esta veterinaria factura 16.000 euros mensuales. Es decir, factura prácticamente todo. Entonces, aquí se crea un, una paradoja entre el ticket y la productividad. Por lo tanto, existe un, un equilibrio un equilibrio que hay que, que hay que mantener lo que es productividad y ticket medio. Porque Puede ser que el veterinario no sea todo lo productivo que queremos, pero sin embargo es un veterinario que genera mucho ticket y sube mucho el ticket medio. Es decir, hay veterinarios, por ejemplo, que pueden duplicar o triplicar el ticket medio 100, 200 hace una consulta hace pruebas es muy comercial vende pienso y hace un grupo de estrategias y el ticket medio sube y entonces ese veterinario te genera 200 300 euros por ticket medio y aunque haga 100 consultas al mes la facturación sin embargo es el doble que la veterinaria ve entonces hay un equilibrio entre productividad y ticket medio esto tiene que ir en la línea también de la estrategia competitiva que tenga cada centro vale que eso es muy importante porque si nosotros tenemos un centro muy especializado, nuestro ticket medio por supuesto va a subir, porque no es lo mismo una consulta de traumatología con una cirugía asociada, con radiologías y todo esto, el ticket medio lo dispara. Entonces, a veces la productividad va asociada también a, eh, a, al valor de lo que estamos transmitiendo y a lo que estamos ofreciendo. Entonces, en resumen... En resumen, en este caso específico, eh, como dijimos en el vídeo anterior, si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas antes, eh, el precio dijimos que eh, se conformaba. ¿Cómo se conformaba? Por la sumatoria de los costes fijos más el gasto de depreciación más los impuestos más los costes variables más el margen comercial. En este caso específicamente hemos calculado el minuto veterinario, hemos convertido el coste fijo en tiempo, es decir, en minuto veterinario con un precio del minuto y tenemos la opción A, una consulta ordinaria eficiente de 30 minutos a 0.83 euros el minuto, ya tiene un coste simplemente de coste fijo de 25 euros. Esto nos hace replantear muchas cosas porque a veces nosotros tenemos consulta y cobramos 30 euros por consulta y sin embargo no hemos adicionado el resto de los elementos que lleva la consulta. No solo lleva los costes fijos, lleva gastos de depreciación, impuestos, costes variables más el margen comercial. Entonces, tenemos que trabajar sobre la eficiencia de nuestro tiempo, sobre la organización de nuestra agenda y sobre la disminución de los costes fijos. Hay muchas maneras de disminuir los costes fijos que también deberías aprenderlo. Y tenemos las otras dos opciones. Opción B, una consulta ordinaria con un promedio de 1.20 euros al minuto, ya tiene un coste de pvp de 36 euros solamente de coste fijo, coste minuto veterinario, la opción C es inviable, es decir, no puedes tener solamente de coste 80 euros, ahí tienes que revisar lo que estás haciendo porque algo estás haciendo mal y tienes que cambiar si no terminará cerrando. Bueno, eh, continuaremos con los próximos, eh, nos quedan tres vídeos importantes para saber bien cómo hacer un buen precio para nuestra clínica, si te ha gustado y te ha servido, te agradecería mucho que le dieras un like y lo compartieras con tus colegas veterinarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.